Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Otto. Happy birthday to you. Un saludo muy especial para Otoníez Zapata, Otico que de cariño lo conocemos. Mil bendiciones, Otico, que cumplas muchos años más de parte de Money Rooms que tanto te quiere. Feliz cumpleaños.